En primer lugar, señalar que, que tal como lo veníamos anunciando, en el día de hoy tuvimos la reunión con los gremios que representan a la administración central, esto es UPCN y ATE. Ustedes saben que en su oportunidad formalizamos al sector docente una, una propuesta salarial para hablar de alguna manera de lo que interesa en esta época del año, eh, no quiero restar importancia a las cuestiones de condiciones laborales, pero sabemos que todas ellas tienen un desarrollo a lo largo del año y que el momento de los salariales este justamente en la provincia, por lo tanto es lo que de alguna manera concita el mayor interés. Decía que, que formulamos una propuesta salarial al sector docente, eh, esa propuesta tradicionalmente... Eh, en, lo, en lo numérico es una, es una propuesta que es, la provincia aplica no solo a ese sector, sino a todos los sectores que, que componen la, la administración central o los sectores que negocian en el marco de la administración central, porque es muy difícil hacer una, una discriminación para el gobierno, lógicamente, y también para los mismos gremios que verse discriminados en la propuesta. Lo cierto es que en los términos... Okay globales, eh, esa propuesta luego tiene una adaptación de cada escalafón que a su vez tiene sus particularidades, sus adicionales y por lo tanto de alguna manera corresponde que le hagamos conocer, en este caso a los gremios de la administración central, eh, cuál es el, el ofrecimiento que, que venimos haciendo y eso lo hicimos en la, en la mañana de hoy. Y en esto hay que ser eh, muy claro en señalar que la negociación colectiva justamente es esto, digamos. Es una, una situación en la cual se plantean eh, propuestas, se plantean alternativas, se discuten y en algún momento lo, se, llega se llega a un acuerdo. ¿Por qué se llega a un acuerdo? Porque tanto del sector trabajador como del, del sector empleador... Se entiende que la manera de ir avanzando es a través de acuerdos. Sí, de... Por eso está, digamos, está planteada esta, esta alternativa de seguir conversando.